hoy el tema va a ser créditos uva ustedes ya saben la problemática que hay al respecto y justamente en el Congreso, en las comisiones de Hacienda y Presupuesto en Diputados se está tratando la problemática de los hipotecados UBA. Hoy Mendoza tuvo representación allí porque eh, realmente este tipo de crédito necesita un cambio estructural. Uh -huh. ¿Por qué necesita ese cambio estructural? Porque ustedes ya saben capital e intereses va creciendo permanentemente de acuerdo a la inflación con lo cual hoy en día las cuotas son impagables para la mayoría de los tomadores y las deudas son altísimas, incalculables. Bueno, está bueno que si del otro lado hay alguien que tiene una hipoteca o está pasando esta situación, manden sus dudas. Por acá tenemos dos eh, especialistas que van a poder contestar sobre el tema. Exactamente, les vamos a dar la bienvenida a ellos Mariela González es abogada, eh, representante de eh, varios tomadores de créditos y Maximiliano Wilde, que es tomador de crédito, un damnificado, un damnificado. por el sistema eh, Gracias a los dos por estar con nosotros y, y para arrancar un poco contar esto, ¿no? hoy Mendoza tuvo un representante, porque hay un colectivo que representa a todos los eh, damnificados por, por esta metodología de crédito SUBA, eh, tuvo un representante allí en el Congreso, estamos hablando de Gastón Rinaldoni, que eh, mencionó ciertos puntos necesarios como eh, para modificar completamente en esto. ¿Los sí. querés recordar? Claro, correcto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Lo que fue hacer Gastón eh, es una representación de nuestro colectivo acá en Mendoza... ...que se une al Nacional uh -huh. eh, y con un fuerte apoyo de la gente de Bahía Blanca... ...que no es menor, pero que es necesario decirlo porque, bueno, eh, son una pata fundamental también en esta, en esta situación. Eh, Gastón fue con la premisa de participar en la reunión de comisión que se hizo hoy en el Congreso de la Nación donde se iba a exponer nuestra situación, nuestra problemática para ver si de alguna forma le podemos encontrar una solución. Uh -huh. eh, ante todos los proyectos que se presentaban eh, y que los legisladores piden nuestra participación, uh -huh. se, se, les pidió, se les plantearon cuatro puntos principales uh -huh. bajo los cuales eh, los vemos como condición necesaria y suficiente para poder dar nuestro apoyo. Pues sin eso... No hay forma de, de encontrarle la vuelta a esto. Principalmente, eh, se tiene que cambiar el coeficiente. No puede ser uva nunca más, ni uvi, uh -huh. ni variación salarial, porque dentro de poco tiempo, si la idea es que los sueldos equiparen a la inflación, estamos otra vez en el mismo problema. Uh -huh. eh, por lo menos, que se cambie, como los otros créditos del hipotecario, a casa propia. Uh -huh. ¿Sí? El segundo punto es que la tasa de interés para todos los créditos sea cero, porque tengamos en cuenta que la tasa aumenta en uvas, uh -huh. no son pesos, aumenta en porcentaje de uvas. Uh -huh. eh, como tercer punto, es que la participación de la cuota mensual no signifique más que el 20% de los ingresos de cada uh -huh. deudor, uh -huh. ¿Sí? uh -huh. contemplando eh, que solo sea el deudor. Y no los codeudores, pues este es un punto muy, muy, pero muy importante donde mucha gente está comprometida, incluso gente que formó parte del crédito sin vivir en el mismo techo. Claro. Claro, entonces claro. eso no se puede dejar de lado de hecho están pidiendo que desaparezca la figura del codeudor que no es un garante el codeudor es tenido en cuenta en sus ingresos al momento del otorgamiento del crédito y se supone que él debiera responder también para el pago de la cuota algo que completamente, entonces, no es posible no, en la mayoría de los casos, no porque no conviven en el mismo techo, claro. en Ajá. muchos casos no conviven en el mismo techo y como cuarto y último punto pero no menos importante es retrotraer todo esto que está hoy porque tenemos un nivel de sobreendeudamiento tal que es imposible de sostener. Claro, renegociar los contratos, volverlos sí, a foja cero. Exacto, y partir desde ese momento de que inició el crédito con estas nuevas condiciones. ¿Por qué se plantea esto como, es como una condición? Porque sin alguno de estos puntos dentro de poco tiempo volvemos a estar en, en la, la misma, misma situación, situación. entonces es insostenible. Ajá. Esto comenzó en el año 2016, Correcto. y estos puntos que estás nombrando ahora, ¿qué no estaban o qué distinto eran de hace tantos años atrás? Eh, o sea, ¿sería como nunca leí la letra chica? ¿Cómo no, sería lo eso? que sucedió es que se te vino una corrida inflacionaria tan Ajá. grande, tan grande, que se volvieron impagables estamos hablando de que cuando surge el Ua como unidad cuasi monetaria valía 14 pesos y hoy cuesta 122 uh -huh. haciendo cuentas fáciles rápidas es más de 8 veces el valor vos pediste en años. cuánto y cuánto debes ahora yo pedí 3.750.000 y hoy debo casi 20 wow. de capital Wow. recién nos decías Mariela, eh, ¿un millón de pesos cada dos meses es lo que se incrementa la deuda? Claro, si nos vamos a la central de deudores del Banco Central, ellos eh, por más que paguen y, y de hecho bueno te lo puede decir él, él está pagando una cuota muy elevada todos los meses y así todo es como si todos los meses estuviese adquiriendo una nueva deuda. Claro. En vez de bajar el capital adeudado, lo único que hacen es contraer una deuda aún más grande. Y si tenemos en cuenta que está relacionado esto con el acceso a la vivienda única, que fue el fin que tuvo el legislador cuando promueve estos créditos, nos encontramos con que ese fin está totalmente desvirtuado. Es decir, ya el fundamento que tuvo el legislador a la hora de promoverlos y de lanzarlos al mercado está perdido. Y sin embargo ahora que los hipotecados están reclamando que se elimine porque están por perder sus casas y en el mediano plazo la van a perder... Eh, no dan ninguna solución y como decía recién eh, Maxi, si no hay una ley que genere un retroactivo, que disponga un retroactivo, hoy la deuda, vos imaginate que a él le transforman el crédito y le ponen el sistema hogar, partiendo de 20 millones, le tienen que hacer una nueva hipoteca sobre su casa, que eh, en realidad es un sobreendeudamiento mucho más grande y en cinco años vamos a estar reclamando lo mismo, ¿Es porque cierto? es así, es decir, son soluciones provisorias. Mariela, el, el primer argentino que tuvo una sentencia eh, de eliminación del sistema UBA fue un mendocino, eh, sí. ¿eso qué expectativa eh, permite que, que se genere el tomador de créditos UBA? una expectativa de que la solución llegue por el lado de la justicia, aunque no por el lado de la política o siempre también es necesaria una solución por el lado de la política? Bueno, recordemos que en realidad muchas soluciones políticas han venido de la mano de, de fallos de, de la justicia incluso la Corte misma de la Nación ha dictado fallos y eso ha determinado después que el Congreso dicte una ley solucionando el problema para evitar que cada argentino tenga que litigar porque esto es lo que ocurre en el caso de Marcos Azulay tuvo que litigar pero no se le, no le alcanzó él la solución de Marcos Azulay y en esta sentencia, si bien se dispuso en retroactivo a agosto del año 2019, se dispone que el crédito se actualice con el coeficiente de variación salarial porque se supone que... Eh, no se va a generar un mayor sobreendeudamiento. Hoy él debe 7 millones de pesos, en este caso, eh, y con la sentencia hay que volver a cuando debía 2 millones 200 mil pesos, entonces las diferencias generadas por la actualización con el coeficiente de variación salarial, en este caso particular lo terminan beneficiando. Pero no debemos perder de vista que Cecilia Landaburu, que es la jueza a cargo de esta causa, dijo que hay un problema a nivel país con los hipotecados que se han visto totalmente sobreendeudados y lo único que ha hecho el Estado es hacer parches, es decir, disponer congelamientos de cuotas que han generado un mayor sobreendeudamiento. Entonces, hay un mensaje importante de parte de la justicia, en este caso particular, eh, que le está diciendo al Estado tienen que eliminar el UVA, De hecho, le deja la posibilidad a Marcos Azulay de elegir adherirse a una ley en caso de que haya una ley que uh -huh. disponga un beneficio mayor a la sentencia que está dictando la juez. Es decir que eh, hay una, un fuerte mensaje de la justicia y de hecho también de la justicia federal de Mendoza en el sentido de eliminar el UBA. O sea que con este precedente pueden darse otras sentencias similares y a partir de varias de ese tipo la política va a tener que ponerse en caja. Porque digo, está magando hace tiempo pero no llega a ningún lado. Sí, sobre todo porque hay que tener en cuenta que las causas las planteamos todos los abogados con fundamentos y con números porque viste que por ahí lo que vemos es que los políticos se quedan en generalidades, en que bueno hay que ver en realidad cuánto valen las casas, si se han enriquecido los hipotecados y la verdad es que eh, la ley se dictó con el fin de que vos tengas tu casa y a 30 años la termines de pagar, no era un negocio inmobiliario, entonces cambian el fundamento de la ley si en realidad lo que querían es que ellos se pongan una inmobiliaria, pero no es así, entonces por ahí eh, ¿qué pasaría si por ejemplo alguna de estas causas llega a la Corte de la Nación? Ningún otro tribunal va a a poder fallar en contra de eso y los números son muy contundentes en el sentido del sobreendeudamiento y el desequilibrio contractual, entonces una vez que resuelva la Corte de la Nación, que creo que los legisladores lo están viendo, no creo que sean ajenos a eso y ya no, no queda mucho más tiempo para reformar todo el sistema pues si no vas a tener una catarata de juicios eh, con la misma decisión uh -huh. si bien nadie puede decir que diría la Corte de la Nación, sí te puedo decir que hay pruebas muy contundentes del sobreendeudamiento y de que en definitiva el día que eh, los hipotecados se empiecen a atrasar, que ya tenemos algunos hipotecados en Mendoza atrasados, eh, empieza a subir la deuda tanto que supera el valor de venta de la vivienda y por ende el valor de remate de la vivienda, con lo cual la, gente, la persona se queda sin la casa y, y con, con una la deuda, deuda. Okay. Okay. y con la imposibilidad de acceder a otro crédito hipotecario porque en el sistema financiero quedas marcado, no tenés otra posibilidad de acceder a una vivienda por un crédito hipotecario. Uh -huh. Maxi, por fin... Sí. Eh, ¿Sienten que, que están más cerca de un aporte de la política ahora que este, a, a, se está tratando esto en comisiones y se habla de un dictamen dentro de 30 días al respecto? Mira, hoy los que pudieron presenciar la reunión de la comisión se notó un fuerte apoyo eh, de muchas partes. No vamos a hablar del total porque hay ciertos actores que al día de hoy aún defienden la UA como herramienta. Eh, sí. Ay Martín Tetaz, me muero Martín eh, Tetaz es, es una uno, cosa repudiable Él es uno de ellos, pero por el simple hecho de que ve nuestra vivienda Que es el techo de nuestra familia, como un negocio claro. eh, Y dudo de que alguno de los hipotecados haya comprado una casa para hacer Eso un negocio Eso te iba a preguntar, lo hablábamos en el, en el principio del programa Nosotros, como es el tema, si ustedes después quieren vender esa casa O sea, no pueden, eh, es muy difícil La forma de venderla se puede, pero no es el fin. El fin es con haber logrado adquirir una propiedad para la claro, vivienda que tanto invertir, Claro, claro pero siguiendo lo que dice años. Dani, sí. suponete que alguien dice, me quiero sacar este problema de encima, me voy a una pieza y vendo esto. Es, es muy complejo encontrar quién compre, ¿no? Es muy complejo porque tenés que encontrar quién te compre, quién te espere, que vos puedas levantar la hipoteca, quien te dé toda la plata. A sabiendas de que estás en una situación apremiante, el valor de la propiedad te lo bajan aún más porque conocen tu apuro, tu premura por vender, entonces empezás a perder por todos lados. Eh, consideremos que vos sacaste un crédito, que tuviste que poner una parte de lo que vale la vivienda, entonces te quedarías sin tu aporte, sin la vivienda, y ojalá alcances a cubrir la venta, con la venta alcances a cubrir la deuda más los costos de la venta. Claro. Eh, no sí. suele suceder, sobre no. todo en un mercado inmobiliario que lo tenés en depresión. Donde no se vende nada porque precisamente para sacar los créditos los precios se inflaron mucho. Uh -huh. eh, hoy venderlos es un 20, 25% eso, menos en dólares. Yo te iba a preguntar eso. Eh. Yo desde el desconocimiento escuchándolos acá y la verdad que aprendiendo porque desconozco un poco del tema. Decías que al principio decían que cuando vos pedías el, el préstamo, este préstamo era el 20 o el 25% de lo que, el salario de la persona que estaba pidiendo el deudor. Sí. Hoy en día, con toda la inflación y con todo lo que ha cambiado la economía, sí. ¿de cuánto es el porcentaje que te retienen? Mi Mira, eh, de tu, de tu hay salario. dos puntos sobre ese tema, cada contrato es distinto, cada uh -huh. banco firmó porcentajes de adhesión distinta para cada deudor, uh -huh. en función del banco, del salario, de un montón de cosas. Eh, partían todos entre el 20, el 25, el 30%. Hay un DNU que se sacó al final del gobierno de Macri, en los primeros días de Alberto, que, pedí, que instruía que se podía tomar hasta el 35% de tu salario. Uh -huh. Eh, pocos bancos lo aplicaron, te diría que casi ninguno Entonces los bancos, mientras no haga una orden directa Siguen cobrando cuota plena Claro, okay. acá interviene o puede intervenir Mariela, hubo que hacer presentaciones judiciales porque de hecho los bancos esa cláusula no la cataban. No, no la bueno, respetan. De hecho te sumaban, pero también porque está y eso lo puede decir bien él, el Banco Central diciéndote que hay que sumar los ingresos del codeudor. Y eso los jueces no lo toman porque el codeudor, como señalaba él recién, no aporta, si bien no vive en la casa, tampoco sus ingresos están destinados a pagar la casa de otro que en realidad le sirvió como garante y yo creo que en sí eh, algunos entendieron que el codeudor era un garante y después se encuentran con que sus ingresos iban a sumar toda la cuota y entran en la normativa de emergencia aportando a este 35%. Entonces, en las presentaciones judiciales que hemos hecho tratamos de sacar al codeudor de, esa, de ese 35% y los jueces lo han tomado advirtiéndoles a los bancos que en realidad el codeudor no debe aportar a pagar la cuota para pagar la cuota. Claro, es que uno piensa, digo, en algún momento se pone un codeudor, eh, después eh, el, el banco ni siquiera se preocupa por tener en vista si ese codeudor no. sigue teniendo los ingresos que supuestamente tenían al momento de ser presentado, digo, no. puede un tomador de crédito haber tomado un codeudor que después se fue a la quiebra, que tuvo problemas económicos, digo, y no lo puedes considerar para que pague tu hipoteca. Eh, no. Es muy es muy irrisorio lo que pasa en ese aspecto y, e insisto, Ningún banco acató ese DNU, siguieron cobrando cuota plena. Y de hecho algo que es muy importante y es que si vos pones a hacerle una, te pones ahora, hoy el banco hace un análisis crediticio de cada tomador o de él por ejemplo, hoy no le da 20 millones de pesos en crédito a él y a la esposa. Corregime no, si me equivoco. No, no, no. Y es la deuda que tiene. Entonces hoy que se ha desvirtuado toda la relación contractual, el banco urgente, con la ayuda del Banco Central o con el Congreso de la Nación o quien sea, debería darle una solución y eliminar el sistema porque hoy el análisis crediticio no lo supera ningún tomador más allá de lo que valga la casa. Entonces hay una, una imprevisión pero también hay una, una una cuestión voluntarista de los bancos de sostener a como dé lugar este sistema y también Usurero, se ven los proyectos muy los y se ve también en los proyectos de ley que hay presentados. No hay ninguno que no prevea un fondo para sostenerle a los bancos las uvas. De hecho, estuve leyendo antes de venir uno de Martín Guzmán, que de, prevé que los hipotecados se hagan cargo de una especie de prima mensual para cubrirle al banco el uva que va a dejar de, sí. de ganar. Que a esta altura los bancos con creces ya deben haber cobrado lo que prestaron. que ¿no? Imagínate la ya. cuenta que hicimos recién que multiplicaron por 8 el valor de la uva. Está bien, no depende de los bancos el valor de la uva, por supuesto. Eh, pero, pero ya ellos, le han sacado rédito a esto de una manera... <risa> si vos vas a cada home banking a analizar cuánto has devuelto de capital en función de lo que has devuelto de intereses, es estamos hablando de que lleva seis años el sistema, supongamos que lleva cinco años otorgando crédito, ya has devuelto prácticamente lo que pediste en intereses. Claro. Qué que es tremendo, ¿no? Porque y todavía sí. te quedan 25 años en mi caso. Claro. Claro, claro. claro porque es, es una casa, no es el sueño bueno, en tu caso, en el caso es de tu es un tudo, derecho también, constitucional, por no? eso. la vivienda eh, es más que un sueño y, y todo lo romántico que le podamos poner es un, es un, derecho. Es un derecho constitucional y, y los escuchaba y pensaba no viene la respuesta por el lado de la política eh, intentamos por el lado de la justicia eh, que tampoco es lo más rápida que se no. ¿Por qué? Porque no solo por, por los tiempos de la justicia Sino porque además está peleando contra entidades bancarias Que ponen un Total palo lunch. y otro palo Sí, sí, en realidad la justicia, aparte vos tenés un, un sistema constitucional en donde el Poder Judicial funciona dándole el derecho de defensa a la contraria y, y produciendo pruebas que después van a, a, dejar, a permitirle al juez dictar una sentencia. El juez no se maneja buscando acuerdos como se manejan los legisladores, sino se maneja con las pruebas que se les presentan y, y, y tiene que eh, fallar con pruebas concretas porque si no después puede venir un tribunal superior y dar de baja todo eso. Y por ahí estaría bueno que... Creo que si tenemos la oportunidad de ir al Congreso, eh, hoy me quedé con las ganas de ir porque nos llegó la invitación el lunes a la tarde, tarde, entonces sí. muy tarde. Eh, estuvimos haciendo un análisis en el estudio de derecho comparado, viste que, que les gusta mucho a los legisladores traer sistemas de Chile, de Londres. Uh -huh. Y las hipotecas en Londres, eh, tengo una señora, digamos, que me consiguió una hipoteca de la sobrina en Londres. Eh, que lo, es la idea traducirla y presentarla Porque tienen total libertad negocial Tiene una tasa la sobrina del 1,9% anual Igual en, 1, en Inglaterra 1, hay una inflación del 8% anual Evidentemente hay una, una diferencia económica eh, grande Pero viste que por ahí los legisladores te dicen En el primer mundo es mejor Bueno, en el primer mundo como le llaman, eh, tienen total libertad negocial. Y si esta persona eh, tiene un banco que le ofrece una tasa de interés, supongamos del 1%, y es mejor, el banco está obligado a liberarle la hipoteca, o bajarle la tasa de otro banco. Liberarla y dejar que otro banco se la tome. Total igualdad negocial, que es lo que eh, en un momento el Estado mandó a los hipotecados a negociar con los bancos y evidentemente les fue pésimo porque hay un abuso de posición dominante y todo esto nadie lo dice. Hay hasta reticencia a dar información en los bancos al propio tomador del crédito. No nos pueden poner desde, desde el primer momento en igualdad de condiciones, no estamos en igualdad de condiciones porque ellos son la parte prestadora nosotros tenemos la deuda y la casa costa, a costa nuestra y lo último que deja de pagar el hipotecado es su casa porque claro por con toda la que con tiene su familia? claro eh. se, se estima que son 120 mil más o menos las familias que tienen estos préstamos qué porcentaje piensan que de todas esas familias pu pudieron haber realizado el sueño de tener su casa, más o eh, menos Te diría que prácticamente ninguno O sea, del 2016 hasta ahora, ninguno Ninguno, ¿por qué? Porque el que se desligó de este crédito UBA Lo único que hizo fue vender su casa para terminar con este calvario o sea, Perdón, no. es difícil desligarse o no de este... Sí, pero lo haces a costa de Es sí. decir, ya hay momentos en que la situación es tan agobiante Decidís perder uh -huh, por ella En cosa. que sí. das por terminado el flagelo porque uh, te termina con tu salud Esto uh -huh. pone en jaque la salud de la familia Familia, la parte psicológica de la Imagino. familia. Es complejísimo tratarlo en el núcleo familiar de cómo hacer para poder afrontar la vida diaria con la inflación que tenemos más el crédito. No. No, o sea que los que te están viendo ahora y están en esta situación pueden dejar este préstamo. O sea, eh, o sea no sí, le queda a otra, de capaz de que desconocen que, y... A costa de todo lo que acabamos de describir, o sea, se puede, no es que haya alguien que te obliga a no hacerlo. La situación claro. es la que te obligan que a hacerlo porque vos perdés todo lo que te mencioné. Uh -huh. Y ese hipotecado Bien. se va a alquilar. Yo claro. tengo clientes que me dicen, si yo si yo cancelo mi casa me voy a alquilar porque ya no puedo acceder al crédito con la vivienda. o sea ya Es eh, que no hay más perdiste. créditos hipotecarios como los que conocíamos hasta hace unos años. Eh, las políticas de acceso a la vivienda son cada vez más difíciles porque tenés que cumplir ciertas condiciones... Y las personas que trabajan en relación de dependencia o que tienen ingresos de nivel medio alto no pueden acceder. Entonces te ves marginado a ese aspecto, a decir vendo todo y paso sí o sí a alquilar porque te quedaste sin la parte que pusiste, sin la vivienda, obvio, y pagaste la deuda, o sea, no te quedó nada. Se está perdiendo. Por supuesto. es tremendo. Llegan mensajes al 261-344-4444, a ver qué es lo que dicen eh, ustedes en casa. Por favor, si pueden pasar el contacto de la abogada. Gracias. Buenas tardes. Tomó un crédito UBA en el 2018. Es increíble lo que, lo que aumentó la cuota al día de la fecha. Eh, necesito eh, la cuota al la cuota. día de la fecha. Necesito que me asesoren. Ahí está. Saqué un préstamo de 2,7 eh, millones y debo 14 millones. Ay, Dios. Buenas tardes. Soy víctima del sistema UBA. Cada mes le debo, eh, cada mes le debo más al banco. Si pueden pasar el teléfono de contacto de la abogada. Muchas gracias. Mariela, ¿tenés redes sociales? Sí, en el estudio ah, tenemos el Facebook Estudio Jurídico Doctora Mariela González y Asociados. Somos varios. Mariela que González trabajando. y Asociados buscan en Facebook y por ahí se pueden contactar. Nos eh, pueden mandar un mensaje. Claro, sí. son, son varios. Empezaron con el tema de, de, de los autos y... Empezamos con los planes de ahorro, pero eh, siempre tenés muy relacionado, como la crisis en, es general, siempre tenés relacionado y, y no sé, eh, mi primer cliente fue el hijo de un, de un señor que tenía un plan de ahorro, que era hipotecado UBA del Banco Nación. Ah, las tenía y... todas. <risa> es que fue tremendo. Hay gente que lo sacó para trabajar al auto y hoy debe tres, cuatro, cinco autos eh, <risa> Con lo que cuesta trabajar no, hoy en día, hacer frente a esas cuotas es imposible. Es, es tristísimo lo que ha pasado en torno a esto. Eh, se dice mucho en la calle... Eh... No, no hay respuesta para ellos porque son un universo muy pequeño, estamos hablando de mil familias en el país, 8.000 acá en Mendoza, hablando de los créditos eh, de casas, hipotecarios, bueno, del de tema autos, no sé cuántos eran acá en Mendoza. Y alrededor de 50.000 son parte 50 del colectivo 000. y siguen eh, comercializándose planes de ahorro, es lo mismo que las uvas, es la... la la herramienta. Y por ahí, Mari, si me dejas una aclaración que es muy importante porque también los legisladores se basan en esto. Ellos dicen, los hipotecados combativos de Mendoza, salió el otro día una nota, sí. hacen demandas para no pagar sus deudas. Hay que tener en cuenta que el sistema financiero en la Argentina y en cualquier lugar del mundo funciona. Con que el banco te presta una cierta cantidad de dinero y recupera ese dinero... Eh, con cierta tasa de interés. Acá tenemos el capital actualizándose en UVA, es decir, con la inflación, y el interés que también sí, está es en todo. UVA aplicándose sobre el capital. Hay una sobreganancia del banco y esto no está permitido en ningún lugar del mundo. Entonces me parece que si eso no llama la atención, más allá de la cantidad de afectados que haya, o que si les mueve o no la aguja electoral de la, de la balanza electoral, me parece que hay una cuestión grave de enriquecimiento de los bancos que no está permitida en ningún lugar del mundo. Más allá de lo urgente, ¿se podría plantear a nivel judicial alguna demanda por el tipo de estafa o algo o algo por el estilo afectación al consumidor en sus derechos desde algún punto eh, por ahí habría que ver las responsabilidades del Estado lo que pasa es que es muy difícil claro lo que Incluso pasa es que luchas a... contra un gigante el Estado y el Banco Central Los bancos. Y el Banco Central, el banco central. El banco central. Claro, no. De hecho, en las causas del Banco Nación siempre se hace parte del Tesoro de la Nación, porque dicen que el Estado eh, eh, tiene que proteger el interés público. El Banco Nación, el Banco de la Nación Argentina, no debería tener ganancia. Es, es un banco pensado y creado en su carta orgánica para proteger el interés público. Imagínate que está teniendo una ganancia extraordinaria. Son los primeros que ya deberían haber dado de baja el sistema y, de hecho, hay 80% de hipotecados del Banco Nación en la Argentina y, sin embargo, el Banco Nación que debería, como te digo, proteger el interés público, lo sigue sosteniendo y sigue sobreendeudando hipotecados. Entonces no hay una, una eh, seriedad, digamos, en el mismo Estado a la hora de dar una solución. Uh -huh. Y como mensaje general, Está haciendo bueno, sí. alusión uh -huh. a lo que vos decías, la idea nuestra, y creo que la de todos los hipotecados, puedo hablar por todos ellos, no es no pagar. No, eh, claro. Consideremos que fuimos hoy al Congreso no a decirles no queremos pagar, no vamos a pagar. Eh, algo previsible, Fue todo lógico. lo contrario. Pedimos eh, condiciones justas, previsibilidad, para poder pagar, para saber, no te digo que vos me digas de cuánto va a ser la inflación, pero algo que yo pueda manejar, que pueda sostener. Sí. De esta forma, hay gente que una vez que termine el congelamiento, que termina ahora en julio, que termina la convergencia, eh, los saltos que van a tener en sus cuotas va a ser... Tremendo, no lo van a poder costear. Y tenemos que ir cerrando, pero digo, con tres meses de cuotas sin impagas ya el banco puede ejecutar la vivienda, ¿no? Puede, eh, puede iniciar, iniciar acciones. ¿Sí? Puede uh -huh. iniciar acciones, De hecho, es los jueces, eh, gente que me ha venido a ver a mí eh, atrasada, ordenan que les reliquiden todas las cuotas de manera retroactiva para que se pongan al día, protegiendo el derecho eh, constitucional de acceso a la vivienda. Sí. O sea, la justicia se está poniendo en el lugar de parte del Estado que no está eh, cumpliendo el Congreso y el Banco Central Se logró, te cierro con esto se logró eh, a principios de año tratar en la legislatura provincial el freno a las ejecuciones hasta uh -huh. fin del año que viene sí. hasta el 31 de diciembre del 23 pero solo para deudores hipotecarios de la provincia de Mendoza y uh -huh. hay un fallo similar de bancos, en, privados, de bancos de privados y hay un fallo similar en la provincia de Santa Fe el resto del país Nada. Nada, claro. Vía libre para las ejecuciones. Bueno, vamos eh, a seguir lo que vaya pasando en el Congreso. ¿Cómo no? Ojalá los legisladores escuchen. Eh... Hubo legisladores por Mendoza que hicieron un poquito de campaña, otros que se comprometieron más eh, y más seriamente. Ojalá todos lo hagan de la misma manera, se involucren en el tema y, y piensen ¿no? en estas 8.000 familias mendocinas y 105.000 a nivel nacional. Gracias a los dos por Gracias. Por venir. Gracias. Gracias, Gracias por la invitación. a ustedes, amables. Muy amables. Bueno, tenemos